Deslizando mi dedo hacia abajo, puedo ver todo lo que voy a hacer. Si quiero apuntar cosas nuevas, pulso el botón Lápiz. Y escribo lo que voy a hacer. Si quiero, puedo añadir iconos pulsando el botón con la carita. Elijo un icono. Pulso la flecha atrás. Elijo el día.